A raíz de las declaraciones ofrecidas por la Comisión Investigadora en el caso del asesinato de Vladimir Lantigua la Valdera, la reacción del Procurador Fiscal Titular de Duarte, Reyes Victorio, al ser cuestionado fue la siguiente. Bueno, como tú sabrás, yo formo parte de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Investigadora. En ese sentido, yo remito cualquier situación al informe presentado por nuestra institución.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 pericial que demuestre lo contrario. Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la habilitación de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, luego de ser intervenida por las autoridades. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.